Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y estamos aquí en un nuevo juego para el canal llamado To The Moon no, a la luna en español como dice en pantalla Es un juego viejo ya, ya yo lo jugué Este eh, es el 2011, lo jugué el 2014 Pero como anunciaron la segunda parte Quiero traérselos para que entiendan la continuidad de la historia. Y bueno, el, el está barato en Steam, lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan comprarlo. Está barato. Subiré este video más o menos el lunes, ahora mismo es sábado, pero para cuando yo lo suba será lunes y creo que la oferta seguirá en pie. Aquí tengo un punto de guardado que es que tuve, estuve probando en su momento todo, configurando todo y hubo un corte eléctrico también. Pero bueno, vamos a empezar. El juego está en castellano, por lo cual voy a tener que leer así, ah, con todas cosas que no usamos en el latino. Pero bueno, para seguir la continuidad y eso. Es un juego creado por ese hombre llamado Kangao, que su nombre es muy peculiar en español, muy peculiar. Pero eh, es un buen autor, es un juego que a mí me encantó cuando lo jugué, y tiene una banda sonora increíble. Tengo la edición de banda sonora de Steam, es increíble, o sea, ya van a ver, espero que no me salte copyright, por el amor de Dios, se me cae la luz, ya, ok, es un juego que le tengo mucho cariño, le vale he bastante cariño, le tengo. no, okay. Okay. ¿Dónde tenía los ojos puestos, Neil? Bueno, perdóname por esquivar heroicamente a una ardilla que ha salido de la nada. Pero si la has atropellado. <ríe> oh, la has atropellado y has chocado contra un árbol. Mira, no te preocupes, es un coche de empresa. ¿Me estás tomando el pelo? El jefe nos va a matar. <ríe> pues decimos que estamos hablando, cachorrito. Le gustan los cachorritos, ¿verdad? Creo que es más de gatos. ¿Por qué tiene que ser todo tan complicado? Bien, da igual la bola de pelo que le guste. Evitamos la crisis. Genial, escribes un tu informe más tarde. Vamos al equipo del coche y movámonos. Bien, hasta aquí. Has cogido el equipamiento. Ya lo tengo, sigamos. A la casa Wilds. Poner un letrero en medio de la nada. No, poner un letrero cuando vives en medio de la nada es como pedir que te roben. Básicamente, sí, básicamente. Eh, espera, no te olvides de este coche. Yo solo quería saber si te acordabas. Ok, es todo un detalle por tu parte. La doctora Rosalind y el doctor Watts, personajes muy carismáticos, les va a encantar. Bueno, por lo menos a los que gusten este estilo de juegos. ¿Quién ha puesto una roca aquí? Tal vez es un sistema de seguridad. Rábanos, no tenemos tiempo para esto. Vamos a empujarla. Y si todavía podemos encontrar una rama para hacer palang. Espera. Oh, podríamos tomarnos la noche libre y echarle la culpa a esto. Empujarla, buscar una rama, vuelta a misión Empujarla. De acuerdo, a la de tres: una, dos, tres. Y reboto eso me acuerdo. De eso me acuerdo. No lo entiendo. ¿Qué era eso? Era una roca, eso es el otro. No era una roca, eso es el eh, tenemos que movernos. Ya, ya veremos qué que era eso luego. ¡Claro! Est estos gráficos 2D me encantan. Tienen mucho detalle para hacer 2D. Y bueno, como sería la segunda parte que habré dejado al principio, cuando se, lo se los dije la foto en pantalla. Quise eso porque si no, no van a entender nada y yo iba a subir la segunda parte así. Ah, ya están aquí. Ay, qué recuerdos. No es un machiste para jubilarse, eh. Lo podría montarme a lo mejor. Turnos nocturnos, si no te gusta. Si no te gustan, te aguantas, ¿no? Ya conoces la respuesta, bú, estúpido. Probablemente tengamos que pegarnos la noche entera otra vez. Ya lo sé. Y dudo que tengan café. <ríe> Cállate. <ríe> se preguntarán por qué pongo. Ok, esperen. ¿Y las horas se los han encontrado las canciones de cuna? No, si escucho tus once no lo creo. Y tus par. Ok. <ríe> no te olvides de las herramientas, Santo. No me paga lo suficiente por esto Bueno, pues si sí, se preguntarán que por qué tengo esta imagen aquí a los lados de Aquí debajo Y allá allá Es porque el, el juego no no, carga, no... no ocupa toda la pantalla y puse eso para que no estuviera negro totalmente Doctora Aguas y Doctor... Doctor Watts y Doctor Rosales supongo Gracias por venir tan rápido. Sin problema, a mí también se me da madre perecer muertes. ¿Es usted la hija del paciente? <risa> oh no, solo soy su cuidadora. Y estos son mis hijos, Sara y Tommy. No es que sea precisamente un trabajo de Nova 5, así que Johnny nos deja vivir aquí. Supongo que este Johnny es nuestro paciente. ¿Johnny? Escuche, si se trata de un niño, no creo que, pues, que seamos nosotros lo que necesitan. No, no, simplemente eh, prefiero que le llamen así. Está en el piso de arriba con su médico ahora mismo. Vengan conmigo. Vamos, coge esta maleta y andando. Un día me romperé la espalda y te voy a llevar a juicio por él. Con, con el seguro. Has cogido el equipamiento De acuerdo, vamos arriba antes de que se me caiga esto Este juego está muy bien para practicar la pronunciación de las palabras Y sacar un eh, 100 de 100 en español en el colegio Ok, se ha ido El que llegue primero ¿sí? puede tocar la melodía No vale, me has empujado <risa> No es cierto Da igual, a ti te tocan las dos notas más aburridas de todas formas. La música es muy relajante, me acuerdo que tenía la, la sonda que tenía en mi celular en 2014 y la ponía para dormir. <risa> Escucha, esos que son bastante buenos para sudar. Oye, tú fuiste la que dijo que no había que perder el tiempo. Y casualmente yo soy el que estaba cargando con un peso del de, meteorito. Sí, claro, vamos. <risa> ¿Listos para empezar? ¿Tú la máquina. Sí, debo un minuto. Escrito por Kangao. Sígalo en YouTube, aquí, okay. en la plataforma. <risa> ¿Están seguros de que sea suficiente con un chip casero? No se preocupe, nosotros somos los expertos. Oh, crap. Es un procedimiento rutinario, solo la estaba asustando. <risa> No muy bien. Si tuviera que averiguar que aventurar algo diría que le quedan uno o dos días. Eso es más que suficiente. Así que puede cumplir cualquier deseo, ¿eh? Podemos intentarlo al menos. Pero siempre tenemos éxito, porque somos geniales. Así que, ¿cuál es el deseo? La luna. La luna. A la luna, él quiere ir a la luna. Estos viejos están cada vez más locos, ¿eh? Entonces, ¿pueden hacerlo? Eso depende. La doctora quiere decir que sí. ¿Por qué no nos habla acerca de nuestro cliente? Esto no sé mucho de él. Viene bueno, su nombre raro durante. Es un nombre raro. Durante los dos años que he trabajado aquí casi ni ha hablado. Trabajó de artesano casi toda su vida, y su esposa falleció hace dos años. No sé muchos más detalles. Yo habría sabido, yo habría sabido más si, si fuera que de llevar el periódico de por Dios. <risa> ya todo es lo tuyo. <risa> bueno, supongo que si investigan por la casa, encuentran algo más. Supongo que a Johnny no le molestará ya que los tú. Mm, de acuerdo. Bien, ¿quién nosotros jugará al detective? Doctor Watts. Oscar Watts, me cae mejor. Yo lo haré. Una vez hice el papel de Sherlock Holmes en una música de escolar. Que yo recuerdo eras Watson. Bull, Sherlock Watson, lo mismo da. Configura esto, ya casi lo tengo listo. Mis hijos pueden mostrar la casa, seguro que están en el abajo Vamos a revisar, aquí primero que veo una flecha que tiene todo de que se puede ir por ahí. Un baño. Vamos a ver. ¿Qué hay? Aquí? Eh, ok, nada interesante por lo que veo. Vámonos de aquí. Mm. A ver. Aquí. Bueno, voy a, no voy a mirar tanto. Oh, puede ser que esto sea importante porque pueden ser, puede ser recuerdos. No me acuerdo bien de lo que tenía que hacer aquí. Ya eh, me acuerdo mucho del principio, pero no esto. Un cuadro de lado de la cantidad. Del principio, supongo. Un cuadro de una mujer con un con algo amarillo y azul. Un cuadro de, un tipo, de algún tipo de animal. Un cuadro informal de tres personas. Vamos a ver qué hacemos. Supongo que debería guardar. Déjame guardar antes de que pase a otro corte eléctrico o algo así. Espere, vuelvo un momento. Oh, ok, tengo algo para usted. Dígame, señor ¿Es que doctor. Uy, un poco. Aquí, tenga esto. Cogí... Has cogido un monitor remoto. Este le mantendrá tanto el estado de Johnny. Espero que no tenga un botón de autodestrucción se me dan demasiado bien. El monitor cardíaco de Johnny ahora está activo en el menú. Ok, ahí arriba. Vamos. Ok. Niños, ¿qué quieres? Enseñadme la casa. Hey, vuestra mamá os dijo que me enseñaré esa casa igual. Ok, a lo mejor lo hacemos A lo mejor Creo que necesitaremos un poco de motivación ¡Eso es todo! ¿Tú dices, ¿Qué tú dices tú? ¿no? ¡Sí! <risa> bueno, negociamos ¿Qué queréis hacer, ¿Queremos un trillón de dólares? El bastón de caramelo que mamá nos esconde Sí, dejó eso ¿Eh, ¿Qué? Hay un bastón gigante de caramelo en una balda alta a la que no llegamos ¿Esta es la cocina? Malo puso ahí para que... Ahí para que cuando hagamos las tareas. Ténganoslo y te un tour para casa. ¿Qué dices? Bueno... Eh, ok. No. Tenés suerte de que... Eh? De que no quede suerte de que otra vez... Pues se lo contaría a su madre. La puerta de la cocina está justo al lado de las escaleras. Vamos, ven. Sigan tocando. Es que así como se fue. Este Watts. Ok, vamos justo ahí está el bastón de caramelo hay que coger una silla supongo. supongo eso perfecto ahora sí has cogido el bastón de caramelo ¡Bam! es como que te lo caramelo me había dormido Uy, no los ¡No! controles más molestos a veces Bien, chavales, lo tenía muy difícil allá atrás, pero conseguí el bastón no de caramelo. Probablemente tengamos una de que sepa goma, pero se puede hacer como pasó. <risa> Venga, ¿por dónde empezamos? Ya sé, hay una habitación rara en el sótano. No me gusta la habitación rara. ¿Qué tipo de habitación rara? Ya verás, es rara. Sin embargo, necesitaremos la llave. El viejo lo de escondió dentro de un libro en el estudio. Se No, un bar. Estudio. Ah, bueno, los estudios suelen estar en el sótano, ¿no? Ve, eh, ¿lo puedo bajar? Va a ser por aquí. Ok. Esa es la sala de los libros. La llave para la habitación misteriosa está... En el libro más grande del estante de arriba, el estante de arriba supongo que será este. Este de acá. Ay, noches, Un momento en la música se le un zombie que invita a las flores cuando era bañada para salvar luces y sol. Le el pasaje. Eh, todavía se toma cuenta ¿Has Ah, escogí la llave no, ok. El tipo que se sabe cómo esconder las cosas. Este wats Ya me muero por verlo en el 2, de verdad. Y no hay nada más. Supongo que puedo prender la luz. No, no puedo hacer más nada, así que me voy. Ahora podemos salir de la habitación real del sótano. Por aquí. Es. Es. Este es el sótano que venimos a poder esconderte. Encina las luces antes de que, te, de que te empieces con algo. Ok. Esta es la habitación. ¡Ey! ¡No! Tengo que subir a esa puerta que tiene una cosita brillando, segurísimo La puerta se regala. La puerta está abierta para llevarse la mano Vamos a ver... Yo me acuerdo de esta escena Ahora es una cueva Creepy Creepy Además más creepy Un conejo así de papá. Una cajeta de música rota Y un horneto rico de peluche Qué criatura más horrenda. Tocarlo Cogerla. Has cogido el interruptor de peluche. ¿Los has visto? ¿Qué esa vez si se queda todos esos conejos? ¡Nada! El viejo no quiere que nadie entrara, así que nunca se lo dijimos. En realidad, hay más conejos. ¿Dónde? Dentro del faro abandonado. Está justo al lado de la cantidad. ¿Quieres ir a verlo? Tengo las llaves. Déjame adivinar, se supone que no debes entrar ahí tampoco. <ríe> Recordadme no tener ninguna malla cerrada cerca de vosotros. Entonces, vamos a ver el faro. Bueno, viendo que. Debiendo escuchar pero. Mira, ver el faro, quiero ir. Hazle con eso, soy el Otto Watts. Un simple viento no puede detenerme. <ríe> vamos, a patear estos cerros Supongo que tengo que salir de la casa ahora. Esta música creepy ahora, bien. Eh? Hola. Si les está gustando, por favor, regálenme un like. No me da dinero ni nada, como todos hablan. Pero... Eh, eh... ¿Cómo les digo? Me ayuda. Y sé que... Así sé que les gusta la serie. Y la puedo seguir trayendo. Ok. La música es perfecta, se lo digo. Estoy muriéndome. ¡Aquí está! Um, mi pelota de playa morona, creí que la había perdido. Oh, da lo mismo, era muy fea. Oh, no voy a volver a perder. La voy a esconder, no miréis. no tenemos donde parar esto. Ok, listo. Claro, vamos a esforzar una vez. Pues sí. Me ayuda, me ayuda a seguir la serie y todo eso. Está echando humo. ¿Quién fue el idiota que estoy en el coche? Fue la doctora personal, eso es. Oh, la doctora personal. Este what? Watson... ¡Oh! ¡Una villa oh, okay. No os preocupéis niña, esto está bajo control. sacar o defender, oh, esto se volvió un roleplay de repente defender la mejor defensa es un buen ataque <ríe> patada tsunami golpe tornado zapato otro zapato patada tsunami volumen de grito fuerte más fuerte a tope a tope esto se acaba aquí ¡Ah, para, yo vimos a más que hace los animales eso, te lo siento Oh, vamos, no pensaba hacer realmente. ¿No os gusta jugar el rol? <risa> Ay, Dios. Debería darte vergüenza. Ya me gusta Teddy. Vale. Vamos a seguir. Ya me he olvidado de la noche. Ay, Dios. A ver. Me, me siento raro, la verdad, con el acento español, de verdad. Aunque no estoy diciendo todas las setas, pero. Pero. ¿Qué más? Voy a decir. Sí, definitivamente era el faro. De. De. Lo del principio. En memoria de River E. Wilds River Wiles, ¿eh? Eres John? No lo sé. Vamos, se parece justo ahí. Ok. Ok. El faro de Battlefield eh, Bad Company. <ríe> Más conejos. Aquí es. Un conejo de papel multicolor. Ey, eso no estábamos aquí cuando como... vinimos la semana pasada. Claro, serio que yo ni vino aquí antes de caer enfermo de nuevo? Los colores, ¿eh? ¿Es el de los que estás un poco quieto por esas cosas o qué? Sí, eres el único. ¿Sep? ¿Qué? De... alguien me está llamando? Ah, tendría que haberlo adivinado. Sí, sí, ya estamos siendo. Bla, bla, bla. De acuerdo, volvamos. En cuanto a esto. Has cogido el conejo de papel Ok, creo que lo voy a ir dejando por aquí Tengo 22 minutos grabando Así que... Vamos a ver <risa> Siempre pensé que parecía un cerdo ¿Qué cactus estabas haciendo? Quemando hormigas con una lupa Con la, luna, con la luz de la luna <risa> De acuerdo, estaba echando una siesta Cielos, es tan difícil ser un genio hoy en día Ojalá te volvieses a meter en, la en tu lámpara maravillosa <risa> ¡Oh! Tu casco está en el sofá, póngate. Vamos a entrar. Iniciar, ok. De acuerdo, allá vamos. <risa> Lo que esta gente hace no es viajar en el tiempo, es viajar al pasado para cambiar los recuerdos y cumplir el sueño de la persona. Por pues, si acaso alguien no lo está entendiendo. Está en la oh. Este debe es ser el último recuerdo accesible. Desactiva el habla de todos salvo Johnny. ¿no? Hecho, vayamos a por él. Puedes prestar tu posición en cualquier tiempo y abandonar Okay. Ok. Creo que lo voy dejando por aquí. Voy a esperar que pase algo importante para cortar. ¿A dónde voy? Afuera supongo. Sí, definitivamente afuera. Eh, para acá. Supongo. No. Por acá no podemos ir. Será para acá. Bueno. Se va poniendo más gris la pantalla o sería mía. Ok. Uff, uh, aquí empieza. ¿Johnny? Qué sorpresa tan agradable. No recibimos muchas visitas por aquí. Mi nombre es Doctora Eve Eva Rosalie. Y este es. Doctor Warren. Bon Matter Doctor Lorenzo Bon Matter Doctor Naywads <ríe> ¿Cuál la agencia de Sid Munda de eh, Generación de Vida? Oh, ¿son ustedes de la agencia? Qué coincidencia, estaba pensando en llamarles Lily, si no es un poco de te, por favor Lily? En realidad, usted ya nos ha llamado De un futuro relativo para cumplir nuestro contrato. A ese conozco. si se queda el cantidad tenemos que volver a cambiar este recuerdo. Cuidado en él, algo de respeto. Eh... es su programa, ¿sabes? Lo sé, pero este últimos es su último recuerdo, sirve. Necesitamos su cooperación. A las malas, podríamos simplemente reiniciarlo. ¿Por qué me vas a pedir el tiempo con eso? Ustedes. Ustedes están aquí para llevarme a la luna, ¿verdad? Sí, John. John Smith. Supongo que he tenido una buena vida. No lo suficiente, por lo que se ve. Entonces, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden llevarme a la luna? No podemos. Pero usted podría lograrlo. ¿Por qué quiere ir allí? No lo no sé. No pasa nada, no se lo puede contar. Es esencial que, no, eh, que nos ayude para poder llevarlos allí. ¿Desea usted PAMA? ¿Dinero? ¿Debe usted tener algún motivo? Lo siento, pero de verdad que no lo sé. Esto es lo que... lo siento en mi interior. Voy a asegurar que eso va a ser un dolor de cabeza. No pasa nada, Johnny. Esto es lo que vamos a hacer. Necesitamos llegar a su infancia, pero está demasiado distante como para llegar de un solo salto de memoria. De modo que tendremos que viajar por sus escuelas en pasos graduales hacia atrás. Cosa para que los grados permisos su futuro relativo. Una vez que logremos establecer unas coordenadas de acceso directo en su infancia, volveremos aquí. Entonces necesitaremos que nos ayude a convencer a su infantil para que, que se haga astronauta. O que consiga una ca catapulta gigante. La clave está en que necesitaré decir algo más que simplemente no lo sé. Mientras pueda llamar a la luna cooperaré en todo lo que pueda. Bien. Ahora, para poder saltar un recuerdo, necesitamos algún objeto que sea importante para usted. ¿Tiene algún tipo de elemento que podamos utilizar? Para empezar. Esto se olvidará. Bien. ¿Cómo procedemos? Las damas primero. Has cogido nota, la luna. Antes necesitaremos preparar el momento. Prepara. Esto es un puzzle. Sí, un puzzle. Completa el memento, pues no lo suele para voltear piezas. Ok, no me acuerdo cómo era esto. Ok. El momento puede ser activado para viajar, activar el momento, activar. Esperen, ¿y qué me da mi privacidad? Intentaremos respetarlo tanto como podamos, pero en la mayoría de los casos, no hay otra opción. Y viajamos. Por aquí lo voy viajando, por mi paso. Oh, Esto no es otra vez, es muy creepy. Sí, es, la edad, es la edad vieja ya, pero. Apaga y se si... Ya, ya, contenta. hielos. Sí, olvidé preguntar acerca de estos conejos. Esto ya me está inquietando. Probablemente deberíamos haber comprobado sus antecedentes. A veces es un psicópata. ¿Me ha oído? Eso es imposible. Seguro que es parte de este recuerdo. Bueno, entonces mantengo mi opinión. En fin, deja de gemotear y busca un momento para que podamos saltar. Ok, por ahora lo voy a dejar aquí. Espero que les esté gustando. Y bueno, será hasta la siguiente. Voy a guardar. Perfecto Espero que les haya gustado y bueno, será hasta la siguiente amigos Suscríbanse, entren a mi canal de Discord eh, Activen la campanita y den like si les gustó Y compartan con sus amigos, claro, para que siga creciendo nuestra pequeña comunidad También siganme en Twitch, que estoy empezando a hacer streamings de LOL por ahora Y bueno, será hasta la siguiente Hasta luego